¿Qué pasa con Pitruenos? ¿Con Pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenido chicos a otro capitulazo de Capturas. Hoy vamos a recorrer el Monte Moon, vamos a capturar en el Monte Moon y si nos diera tiempo vamos a intentar capturar en la ruta esa pequeñita que hay antes de Ciudad Celeste. Espero que sí y como quiero que me dé tiempo me pongo los cascos y sin más dilación con Pitruenos vamos a ello. Eh, he puesto el primero a Fredo Porque tiene paralizador y puede servir para capturar Y ayer capturamos a estos dos A Señor G y a Freddy Lo hago así un recopilatorio rápido Pero vamos para allá, no quiero perder más tiempo Entramos chicos en el Monte Moon Ayer lo dejamos a puntito de caramelo Hoy se viene captura Por favor que sea buena Es el Monte Moon tal y como lo conocemos chicos Se viene primer Pokémon ¡Uh! Slowdown loco, con metal ¡Qué guapo! ¡Por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Me encanta, me encanta Me, me, me, me flipa, me, o sea ¡Me flipa! Vale, hay que Capturarlo, por supuesto eh, Será tipo Agua... Acero Paralizador, ahí está Paralizado, vale Agua acero o agua psíquico, pero no, no Será agua acero, es que eh, eh, Comparten un tipo, supongo que ese tipo... Eh, no estará, estará serán los otros, no sé, no tengo ni idea Vale A ver No sé si hacer ultra puño. Por el mero hecho de que si es a cero Igual lo mato, ¿eh? Me la voy a jugar Y voy a tirar directamente la Pokeball Porque no quiero, no quiero movidas Que está a nivel 7, se viene, Pokeball Sloutan, por favor, te lo pido Uno, dos, tres Uh, ¡Oh! ta ta. ta! Se viene Slow Tank para el equipo. ¡Qué bien! ¡A la primera me pica la nariz! ¡Ah! ¡A la primera, chicos! ¡Qué bueno! Se dedica a dormir mientras flota. y si le molestan, ni se entera de vida su gran coraza. ¡Qué guapo! ¿Y es por un mote? Por supuesto que sí. Se viene mote. Vamos al random picker name de Generator. Y vamos, mucha suerte, chicos. A ver quién se lleva el mote de este pedazo de Pokémon. Emanuel, Emanuel Enhorabuena, crack Te llevas el, el mote de, de Slow Tank Joder, qué guapo Qué suerte, tío, porque es un Pokémonazo Emanuel eh, Ahí lo llevas Emmanuel, Él, ahí está Dios, qué bonito es Lo quiero ver, lo quiero ver Vamos a verlo Emanuel paralizado, esto es lo malo, pero bueno Ahora lo, ahora lo curamos, agua a cero Ojito para el gimnasio, eh Ojito para el gimnasio. Oblivious. Prevents attraction. Evita que sea uh, at atraído, básicamente. Pistola de agua, rayo burbuja, golpe aéreo y pulpo cañón. ¡Ostras! Pulpo cañón era bastante top, ¿no? No, nah, pues no es tanto. Es igual que rayo burbuja, pero con menos precisión, así que realmente tampoco es muy útil. No está mal, no está mal. Me gusta, me gusta este Pokémon. Me gusta. Sí, sí, sí, sí, hombre. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Vale, vamos a coger. ¿Qué es esto? ¿Hola? y Rotom. ¡Qué bueno! Y ya está Ah, vale Digo, igual es, igual es Pokémon de evento Pero no ¡Qué guapo! Esto es recurrente ¡Oh! Esto puede ser útil para Fredo, ¿no? A ver eh, Tenemos aquí la caja de metes. Abrimos ¡Oh! ¿10 de potencia? ¿En serio? ¿Había, ¿Era 10 de potencia aquí? Pensaba que era 20 o 30 Algo así Pero no 10 Pues 10 es basurilla Vale, otro Pokémon A ver qué podía haber salido ¡Pidubat! Menos mal, menos mal ¡Ostras, la suerte que hemos tenido, hermanos! Esto, esto, es, esto es el destino del Loki O sea, está clarísimo Está clarísimo eh, A ver, eh, no voy a ir a curar a Manuel realmente ¿O sí? Es que supongo que estará bien levelearlo, ¿no? Vamos a ponerle el primero Para ir haciendo la típica del cambio Pero en principio... Vale, aquí hay un combate Aquí hay una pokeo, ¿vale? vamos a cogerla Antiparaliz Prefiero un prefiero un antídoto estaría mejor pero bueno va, vamos a hacer combates vamos a luchar no, no tengo mucha prisa me gustaría llegar onda ¡Oh! aquí había vanish proud pues hubiera molado un vanish también eh me hubiera molado bastante cambiamos vanish eh, proud con Fredo mismamente hacemos un ultra puño y hasta luego crack hasta luego vamos a combatir venga va a ver qué tal. Lebleamos le, le un poquito. Aquí hay unos hombres muy raros. ¿Y tú qué? ¿Unos hombres muy raros? ¿Te refieres al Team Rocket, hermano? Ya me dijiste que estaba por aquí el Team Rocket, así que... Ojito, ¿eh? Dos Pokés. Witsuit. Vale, vale, Witsuit. Cambiamos a Darío. Y Mega Cuerno. me da igual, hermano. Ya no me asustas. Ya no me asustas. Y queda un Kakuni. Lo mismo. Metemos a Manuel Y cambiamos a Darío. Ojito con la curva de experiencia de Manuel. Eh, si no es muy buena... Nos puede costar bastante levelearlo y eso puede ser malo. Aunque bueno, tenemos caramelos raros. O sea, ahí está, sube al 8. Veremos, veremos, a ver. Puede que sea complicado levelearlo. Vamos a ir a curarlo, ¿vale? Voy a ir a curarlo rápidamente. Bueno, aquí hay combate, creo, ¿no? ¡Bergdude! ¡Oh! También había. Oh, había un montón de Pokémon en esta ruta, ¿no? Pero un montón. Voy a cambiar. Metemos a Fredo rápidamente. ¡Caramba! No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, ya está, ya está. Ultra puño y hasta luego. Cuidado con el tipo de hielo, chavales. Que Fredo no está para tonterías. Salimos rápido. Vamos a ello. Oye, ¿Qué me pasó? Subimos, curamos y entramos otra vez. Jue. A este paso llevo ya seis minutos y no he pasado de la primera zona. Venga, va. Seguimos. Combatimos. Vamos para allá. ¿Qué? Estoy esperando aquí a mis amigos. ¿Qué amigos? ¿Qué amigos hablas tú? Si no tienes amigos, llevas aquí 10 años en toda la generación de Pokémon. En el mismo sitio, compañera. Chica Iris. Un Pokémon. ¡Clefotón! ¡Ahí está! ¡Qué bonito es! ¡Qué guapo! Es como un rotón pero gordo. <ríe> me encanta, tío. Me encanta. Vale, cuidado, eh. Nivel 14. Vamos con. ¿Qué tipo será? Normal, normal. Vamos con Fredo. Normal, fantasma. Si es Fredo. Uy, si es fantasma, cuidado, porque el, el tipo lucha no le afecta. No, vale, vale, es tipo eléctrico. ¡Oh! ¡Crítico! ¡Ostras! No me vas a hacer otro crítico, ¿verdad? Inversión Vamos a probar inversión Que tenemos poca vida A ver cuánto le quita Ahí lo llevas En efecto no es tipo fantasma Es tipo normal Le quita bastante Puño trueno No me matas, ¿no? Dime que no Es poco eficaz, hermano Vale, perfecto Ultra puño Y yo creo que con esto Y un bizcocho Ahí está ¡Clefotom se va para su casa Joder Me ha reventado De un crítico Qué putada esto de ir cambiando está bien, pero a lo tonto nos van reventando poquito a poquito. Vale, podemos seguir porque tenemos más Pokés fuertes, pero joder. Vale, por aquí abajo había cosas, pero me gustaría hacer el camino principal. Aquí abajo hay objetos, creo, ¿no? Vidubat otra vez. Nada, escapamos. ¿Cómo que no puedo escapar? ¿Cómo que no puedo escapar? ¿Escapar? Gracias. Gracias, crack. A ver. Aquí hay combate. Aquí hay un objeto. Oh. Vale. ¿Vale? ¡Eh, no te pases conmigo! Ok, ok, tranquilo científico, tranquilícese. Los científicos solían tener, eh, Bueno, los nerd como Magnemites y eso, ¿no? Ahí está, Magnegast. Pensaba que era Magnemite y Gasly, pero no, claro, es Sandigast, ¿no? ¡Qué guapo! ¿Será eléctrico tierra o eléctrico fantasma? A ver, eléctrico. Aquí sería Fredo, pero. claro. Mucho cuidado, eh. Vamos a meter a Fimo, pero... Oh, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No puedo cambiar! Es una broma Es una broma Dime que es tierra, por favor, lo pido Dime que es tierra Dime que sí ¿Ladrón? No me lo creo Eso es tipo siniestro Vale, me quita poco, me quita poco Me quita poco Ahí está No hay burbuja, por favor, que sea tierra Por favor, que sea tierra Por favor Por favor ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Estaba acojonado estaba cojonado. Vale, otro rayo burbuja. Ya está, a tu casa. A tu casa. Perfecto. Madre, madre, madre, madre, madre. ¿En qué lío nos hemos metido? ¿En qué lío nos hemos metido? Menos mal que en Manuel. ¡Emmanuel es un crack. Es un crack. Perfecto. Y yo he querido cambiar de Pokémon, ¿sabes? Y tenía el mejor ahí delante. Ferro Thor. y, y ¡Uh -huh! ¡Qué chulo! Eh... ¡ferrotorm! Eso es planta, eh. Eso ya no me gusta un pelo. Ah. Eh... Fredo es... ¡Ah! Necesitamos a Fredo aquí Vamos con Darío Vamos con Darío porque... Bueno, espérate, a lo mejor es Acero, ¿eh? Poco se habla de que a lo mejor es Acero en vez de Planta ¡Qué guapo! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Me encanta, tío! ¿Será Planta o será Acero? Eléctrico seguro que es, ¿no? Disparo, Lodo Ahí está Si es Acero es por 4, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Perfecto, chavales! Reventamos con nuestro tipo Tierra. Tenemos un equipazo Un equipazo de locos Pero de locos. ¡Cómo me gusta esto! ¡Qué juegazo! Estamos yendo muy bien en el jarlo, Que a pesar de que hemos perdido una vida Estamos yendo muy, pero que muy bien Podía ir mucho peor, ya te lo digo Vamos a coger esto Algo bueno, poción Todavía no hemos gastado ni una poción, eh Podríamos gastar, de hecho, no a lo loco, pero que tenemos pociones. Quiero decir, otro Verdude. Eh, me lo puedo cargar con rayo burbuja, ¿no? Ahí está. ¡Oh! ¡Cómo se le en Manuel ya solo! Increíble, Manuel, crack. Vale, perfecto. Eh, no voy a luchar contra ese, a pesar de ser un cazabichos y tal. Vale, seguimos por aquí. ¡Oh, otro slowtan Cuidado. Cuidado que este no es tan fácil. Voy a escapar. Soy más rápido, ¿no? Escapamos, perfecto. Vale, aquí hay un señor. Este no quiere luchar ni nada, yo creo. Escapamos. ¿Hola? Estoy buscando fósiles en el monte Moon. A veces me ayuda Brock con su ultraumbral. Brock con su ultraumbral. ¿Qué es esto? ¿Hay ultraumbrales en este juego? What the fuck. Vale, otro Pokémon. Bidubat. Eh, me lo puedo cargar, yo creo, ¿no? Pistola. Hay rayo burbuja. Colmillo venenoso que no me afecta. Y ya está. Tu casa, pingado Perfecto. A ver, por aquí es... ¿Puedo esquivar a este? Sí, puedo esquivarlo, ok A ver, Bunny Sprout Escapamos, no me gusta un pelote Tipo planta, no quiero jugármela, vale Seguimos por aquí Hay más combates, a ver, podría hacer Todos los combates, pero realmente eh, No sé si me la quiero jugar, vale, aquí hay otro objeto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! Piedra lunar para Clefairy, no, Bueno, para Clefotom. <ríe> Clefotom, tío, qué bueno. Vamos a continuar. En principio, yo creo que eh, no, en principio no creo que que haga falta luchar contra todo el mundo. Luego podemos volver a levelear, por eso no hay problema. Pero me gustaría terminar hoy llegando a Ciudad Celeste, así que vamos a intentar. ¡Oh! Este es nuevo, para enrola, paras con Roggenrola, qué bonito. esto de agua, ¿no? Es tipo Beachorza. Sí, bicho roca, tiene que ser. Ahí lo llevas a tu casa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, me gusta, tío. Me podía haber salido cualquier Pokémon de estos, eh. Otro pa, pa, para enrola. Cuidado, que tiene chupavidas. Ahí te lo llevas. Y subimos al 11. Emanuel puede ser también buenísimo para el gimnasio. Buenísimo. Vale, otro. Joder, teníamos que comprar repelentes, eh. Porque de verdad nos están dando la turrita de una manera que no es ni medio normal. Ok, aquí había un objeto aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué es? Revivir Esto es para venderlo Porque otra cosa Otro Bidubat Rayo, burbuja Rayo, burbuja Venga Aquí a la derecha Bajamos ¡Oh, ¡El Team Rocket! ¡Chavales! ¡Es el Team Rocket! Bueno, no sé si es el Team Rocket Entiendo que es el Team Rocket, ¿no? Vamos a luchar Hombre, lo saben los astros Bidubat Aquí ya quiero escapar No me interesa ¿Hola? ¿Hola, señor? Los niños no deberían molestar a los adultos Team Rocket, ¿no? A ver, oh, qué guapo Sí, ese Team Rocket, Team Rocket Grull quiere combatir Dos Pokés Bul Este es nuevo ¡Oh! Qué bonito, chicos Qué bonito Bulpis con Helióptile Ostras Eh. Cuidado que es tipo Eléctrico también, eléctrico Bueno, a lo mejor es normal, no lo creo Vamos a probar, rueda fuego, lo sabía Bueno, es neutro, eh, calma, calma las tetis Calma las tetis, bien, rayo burbuja a ver cuánto le quita que estamos a nivel 11, chavales Me la estoy jugando, joder Ahí lo llevas mitad de vida Vale, voy a cambiar por si acaso tiene algo eléctrico No, me... no quiero sustos eh... Fredo está tocado, vamos con Fimo Impacto, bueno, menos mal Menos mal Menos mal que he cambiado Porque bueno, Fimo también es muy eficaz Pero obviamente no me mata Pistola de agua, ahí lo llevas Dios, necesitamos un Pokémon tipo eléctrico eh, De estos me encantaría. Eléctrico fuego. ¿Hay algún eléctrico fuego? ¿Que no sea Rotom? Creo que no. Creo que no hay. ¿Litten? ¿Con qué? A ver... Eh... ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh, no. ¿Qué es? ¿Litten con...? ¡Oh! ¡Con Jundur! Fuego siniestro. ¡Qué bonito! Son todos preciosos, chicos. Yo estoy enamorado. ¿Doble patada o pistola? No, doble patada. Ahí lo llevas. Uno. Y en un golpe. A tu casa A palmar, vamos a palmar Perfecto, es que Fimo está muy extralebleado Porque luego el líder de gimnasio sube que te cagas, ¿sabes? Entonces tengo que tenerlos a tope Vale, pues seguimos eh, Aquí abajo ya está lo de los posibles, me parece, ¿no? Vamos a escapar de aquí ¿Y qué captura, chicos? ¿Qué captura hemos hecho hoy, eh? ¿Qué capturaza? El Emanuel brutal, escapamos, ahí podía haberlo matado, pero bueno, seguimos por aquí, que no salgan pokies, por favor, que no tengo repelentes y ya, oh, qué bien, qué bien, qué bien, no salen, no salen, no salen, ¡Ah! ¡Oh! ¡Salió! no pasa nada, no pacha nada, otro bituba, te Eh, es que me confunde, no quiero problemas, gracias, gracias, aquí están, chicos, aquí están los fósiles, me parece, vamos a, eh... vamos a andarnos, a no andarnos con tonterías, vamos con Darío Vamos a poner alguno medianamente decente Y empezamos ahora Team Rocket encontrará los fósiles, los revivirá y los venderá No creo eh, Permíteme dudarlo, hermano A ver qué tienes Dos Pokés, que son Bulpítile, otra vez Ah. Cuidado que es este... tipo... ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Soy tipo tierra! ¡Soy inmune al eléctrico! ¡Claro! Pues entonces disparo lodo, crack Lo siento... ¡Ay, ha fallado! ¡Mierda! ¡No! ¡Impacture no! impacture no ¡Lo siento! Lo siento, pero no. La llave de este juego es un poco mala, ¿no? ¡Ay, que va! Disparo de lodo, Ulpítile, Ulpítile, pa' tu casa. Qué bueno, es verdad. No había pensado que siendo tipo tierra somos inmunes al eléctrico. ¿Existe algún volador tierra? No, ¿verdad? ¿Mulgri? ¿Qué es eso? ¿Muna con Magri? Seguimos. A ver, quiero verlo. Necesito verlo. ¡Uh -huh! Diseño 10 de 10. Es que son tan bonitos, tío. Son tan bonitos yo No sé, a Luciflipo eh, disparo de lodo Seguimos siendo tipo tierra eh, Mejores que él en principio Pao, pao, pao, pao Reventando Enseñando quién manda aquí, bitch Subimos al 16, nos quedan dos niveles Para subir e evolucionar Lo tenemos cerca, chicos Eres lo peor Venga, a tu casa, pringao ¿Aquí había objeto? No, no hay objeto Vale ¿Y aquí? ¿Aquí hay un objeto oculto? ¿Me suena a mí? ¿O no? ¿O me estoy columpiando? A ver... ¡Sí! ¡Otra piedra lunar! ¡Otra piedra lunar! No queremos ninguna realmente Vale, esto es, eh, chicos. Se viene ¿Esto es combate, verdad? Me parece que sí Me parece que sí. Vamos a dejar a Darío puesto Aquí, porque... ¡Cuidado! ¡No toques nada! ¡Yo encontré esos fósiles! ¡Son míos! ¡Eso es! Ya sabía yo que había combate Vale. Último combate del día Si no me equivoco, eh, Contra el Superner. Tres pokés, Grimover. Mover, Vale. Vale, perfecto Este era veneno Veneno, hielo Cuidado con el hielo, chavales Cuidado con el hielo, no quiero problemas eh, Veneno, hielo Pues en Manuel Aquí en Manuel lo puede hacer bien Porque qué tiene Tóxico, como el otro No me va a hacer nada con tóxico Antojo Le baja el ataque, ¿no? Ah, no, golpea esto No me acordaba que golpeaba Vale eh, Rayo, burbuja No es tipo planta, dijimos Así que esto le tiene que hacer pupita. Bueno, no está mal Bola de hielo Me va a quitar poco Porque es por un cuarto O sea que imagínate Rayo burbuja otra vez Ahí te lo llevas Y rayo burbuja otra vez Y muere, ¿no? Muere, muere, muere Un PS No creo Bola de hielo Cuidado que cada vez quita más Cuidado que cada vez quita más La tontería Pistola de agua Ahí está, perfecto Vale Subimos de nivel Dime que sí Dime que sí Nivel 12 Chavales, está saliendo un capitulazo de locos Pero de locos Ferrotor Hemos dicho... Vale, hemos dicho que esto con... Con Darío. Darío y disparo lodo. Qué guapo. Nos está saliendo chicos a pedir de boca esto, eh. Disparo lodo. Ahí está. ¿Es por cuatro? Creo que es por cuatro. Sí, debe ser por cuatro. Es entonces eléctrico a cero. Vale. Me quedo con ello en la cabeza. Eléctrico planta molaría también. Kofkabu. Kofin con punkabu. Ostras. Eh, no, me, no me fío un pelo, eh. Vamos con, con Fimo aquí. Coffin Veneno, Punkaboo, Planta, Fantasma. Vamos a ver. Será Fantasma. Tiene toda la pinta. Mira qué guapo, tío. Es brutal. Todas, absolutamente todas las fusiones son espectaculares. Eh, voy a ver el Pistola Agua, pero de verdad será Fantasma, ¿no? Vale, sí, no es Planta, no es Planta. Fantasma, nice le encuentra nueve no paralices, nueve no paralices, nice, pistola de agua. Y Kozkabu, último Pokémon, un PS. ¡No! veneno venenoso, nueve no me menenes, 9 no me venenes. Ok. Ahora sí, ya está. ¡Se acabó! ¡Se acabó, chicos! ¡Se acabó! ¡Lo tenemos hecho! Vale, perfecto. Subimos a nivel 18, además. Tenéis que decirme a qué nivel máximo está eh, Misty. Para no pasarme. Porque igual me estoy. Igual ya me he pasado, ¿sabes? No creo, porque están bastante extra -lebleados. Pero no, nunca se sabe. ¡Uno para cada! Venga, va. Nos quedamos con Fossil Elix. O Fossil Domo. Fossil Domo. Es el de Kabuto, me parece. Así que Kabuto me interesa. A ver con qué está fusionado Kabuto. Nunca se sabrá. Muy bien, pues este es el mío. Y se lleva al otro. Vale. Pues vamos a, hacia... Uh, ¡Uh! Esto es nuevo, ¿no? Esto no estaba aquí nunca. Antídoto. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Vale, otro Pokémon. Perdude, Me la pela. Salimos... Salimos Y llegamos a la ruta 4 Bien, chicos, bien, aquí podemos capturar No sé si capturar o dejarlo para mañana Minuto 20 de vídeo También estaba esto aquí, es verdad Ya ni me acordaba, tío Por aquí había objetos, también me suena Aquí abajo, ah, pues no, pensaba que sí Aquí arriba, ah, aquí arriba Te pillé, rugido no, Interesante, interesante Vale, eh, lo dejamos para mañana Creo que sí que lo vamos a dejar Para mañana, eh porque así tenemos ya, tenemos, ya hemos tenido hoy una captura espectacular. Mañana podemos capturar y hacer el líder de gimnasio, que así estaría más que interesante. Ya sé que he dicho al principio el capítulo que capturaríamos, ¿vale? Lo siento, lo voy a dejar para mañana y así estamos todos deseando saber qué nos puede tocar mañana. Así que nada más, chicos, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Podéis dejar un super like de capítulo, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos mañana con otro capitulazo de Pokémon Chaos 2 Harlock. ¡Chao! ¡Chao!